Academia Semisen. Está perfecto. Ah. Ahora está perfecto! ¿Debe hacer eso siempre, maestro? Mm -hmm. Entonces, lléveme al pueblo. Voy a comprar un soplador de hojas. Semana del Mural del Conocimiento ¡Milo! ¡Gran mural! ¡Es mejor que el que pintaste en el baño de hombres que apropiadamente llamaste Morrinal! Oh, ¡Milo! ¡Te he buscado por todas partes! ¡Tenemos que cambiar dólares, jugar videojuegos y comer pizza! ¡Adelante! ¡Compre su algodón de azúcar! Pepper, ahí está Craig... ¡Adelante! ¡Es una oportunidad de primera para estar con Craig! ¡No voy a estorbarte! Milo... Eso es tan... Generoso... Ten... Guardo esto para cuando logre entrar en el equipo de gimnasia rítmica... Y quiero que tú bailes con él mientras estoy adentro... Pepper, es... Bueno... No existen palabras... ¿Seguro que estarás bien solo? Tengo un bastón brillante para jugar. Nada malo podría pasarme. ¡Mira dónde puchiste cuesta cosa! ¡Pudiste matarnos! ¡Yo! ¡Conoces las reglas! ¡Los organilleros pasan por la derecha! ¿Vio eso? Sí. Joven, no pude evitar notar tu serenidad. ¿Te importaría si te hacemos una pregunta? Hágala. Si el sol brilla en todas partes, ¿por qué es oscurecido por las nubes? Sin sombras, no habría figuras de sombras. ¡Oh! No. Es perfecto. Ahora, es perfecto. Y después de controlar al mono enfadado, los monjes me hablaron de su escuela. La Academia semi combina los estudios con las antiguas enseñanzas del Lejano Oriente. ¿En serio? Mm, suena interesante. Milo, ¿recuperaste mi bastón brillante o no? <risa> ¿Notaron mi serenidad, chicas? ¡Es genial, Milo! Siempre pensé que interiormente era sereno y totalmente pacífico. Empezaré en su escuela ¿Sí? mañana. ¿Qué? ¿Qué? Mis padres firmaron la autorización. No puedo creer que nos abandones a mí y a Nikki. A que y a mí? Pensé que estarías feliz por mí. No es como si me fuera del pueblo o me fuera a un biodomo sellado. Solamente iré a otra escuela. Es lo mismo. Para mañana en la tarde estarás jugando abaco con un niño zen. Estás traicionándonos a mí y a Nikki. A que y a mí? Bien, si es lo que sientes, tal vez vaya a buscar un Abaco ahora. De hecho, tal vez encuentre uno más rápido si tomo el atajo por el patio de Crowley. <risa> ¡Ah! ¿Por qué Milo le pisó la cola al gato? Academia Cenicene. ¿Qué tal? Me llamo Milo. Oh. Hay ríos más profundos de matemáticas oh. que los que fluyen en un libro. Es que... he estado meditando durante horas y lo único que tengo en la cabeza es el comercial de bebida deportiva. Ay. ¡Bebida deportiva! Entonces lo comprendí. No quiero ser concertista de violín, de pronto me sentí engullida por un torbellino de temor por haber desperdiciado todos esos años en un... Sí, sí. La escuela es grandiosa sin Milo. No hay frases extrañas como encajonar. ¿Qué haces? Oh, me dieron el casillero de Milo. El director Hickey descubrió que el mío está lleno de natillas desde el último semestre. Oh, aparentemente no se conservan bien. Pues más vale que te oh. vayas de aquí o reasignaré oh. tu rostro a la fealdad. Este es el casillero de Milo. Podría volver. Oh. Se fue, Pepperan. Se fue como mis tandillas de mi antiguo casillero. Bien, ¿Quién, ¿quién lo necesita? Yo no. Pepperan Pearson oh. no. Pero a la mitad del río el escorpión picó a la rana. Y cuando comenzaban a hundirse la rana le preguntó al escorpión por qué lo hizo. El escorpión se encogió de hombros y dijo... Es mi naturaleza. Así que como ven, estudiantes, somos quienes somos. Podría pintar un mural para ilustrar la historia. Pienso que... Milo, no pienses. Sí. Yo... Sé que podría usar acuarelas para capturar el río. Maravilloso. Pinta el mural en el lienzo más fantástico de todos. Tu mente. ¿Eh? Ahora deben meditar en la historia durante las siguientes tres horas. Comiencen. bien, para ser sinceros, extraño mucho la escuela de Hazelnut. Pues la escuela de Hazelnut no te extrañó, este fue mi mejor día. Oh, bueno, oh, cuando quise decir que extraño la escuela de Hazelnut, quise decir, es extraño, porque estaba apuntando hacia ella con una resortera de globos de agua, y tiene suerte de no estar empapada. <risa> Eso del Zen es más frágil que la ropa interior vieja, y volverás arrastrándote en tus rodillas a la escuela. ¡Basta! Mientras no actúen como amigos, no tengo nada que hacer con ninguno de los dos. ¡Ay! ¡Ay! Mamá, soy Milo. No haré travesuras. Despejen sus mentes con su jardín de rocas. ¿Usarás tus rocas y tu rastrillo? Uy, ¿qué fue eso? Era un antiguo jarrón. Ahora no es nada. Iré a la oficina del dire... Perdón, del maestro Zen. ¡Bien, gatos coloniales! ¡Estamos estudiando la revolución y no hablo de la suya! ¡Formen parejas y dejaré un trabajo! Ah. Oh. ¡Olvida esos suspiros tristes! Tengo una pareja para ti, Pepper Te presento a Stoffy, nuestra nueva pareja virtual. ¡Genial! ¿Es un robomono con inteligencia artificial? ¡No! Cada equipo creará un periódico mini-colonial describiendo un suceso que condujo a la revolución. La pareja con el mejor periódico ganará sombreros estilo colonial. Vaya, si Milo estuviera aquí podría hacer unos buenos dibujos para el periódico, ganaríamos y qué maravillosas aventuras tendríamos con esos sombreros. Si Milo estuviera aquí estaría sentada con un amigo en lugar de un gorila de peluche. Oye, Milo se fue, yo no. Pero tú le fallaste al no darle tu apoyo. <ríe> Entiende esto, Stuffy. Milo se fue, yo no. Milo se fue, yo no. ¡Todos Milo se son fue, yo no. Vamos a caminar. ¿Por qué te sientes tan avergonzado? Porque lamento haber roto el jarrón ¿Fue tu intención hacerlo? No Entonces no debes avergonzarte por romper el jarrón Solo debes lamentar haber usado sin cuidado el rastrillo Está perfecto ¿Ah? Ahora está perfecto Siento que hay otra cosa que te molesta Bueno, no estoy seguro de que mi lugar esté en la Academia Semisen Entiendo Pero no puedo regresar a mi antigua escuela Ahora no entiendo ...parecerá que cometió una equivocación... ...o, o que no tenía la suficiente paz interior... O... Eso es lo que parecerá... ...eso no es lo que será... ¿Como cuando el gemelo malo de Fossi, Wossi, vino al pueblo... ...y el único modo de que el alcalde notara la diferencia entre ellos... ...era ver su corazón y no sus ojos? No... Tengo el extraño presentimiento de que la transferencia de Milo te molesta... ¿Molestarme? No lo creo... ...me alegra que no esté... Escucha... ...no quiero aumentar la confusión... Pero Milo es tu amigo. ¿Puedo contarte una historia? Yo estaba en el peor grupo de rap del mundo. Los muchachos y yo éramos amigos desde el jardín de niños. Tomamos el bajo e hicimos del diseño rítmico, nuestro crimen número uno. Y entonces, un día recibí una llamada. Tenía el puesto de profesor de historia aquí en Hazelnut. No quería que nos separáramos. Cavaba nuestra tumba de piedras y ellos eran mis amigos. Pero me obligaron a ir. Sabían que tenía que enseñar. Ahora seguimos unidos, Querían verme triunfar. Me apoyaron en serio, ¿entiendes? Señor Finky, tengo que buscar a Milo. Oh, Pepe, ahí estás. Necesito que saques al payasito Manzana del cobertizo otra vez. ¿Qué pasa? He estado buscando a Milo y no lo encuentro en ninguna parte. Pepi, estás sentada en él. Hola. ¡Ah! Milo, disculpa, sé que he sido una tonta. <risa> Yo soy el tonto de los tontos. La Academia semi no funcionó, los monjes me seleccionaron por mi paz, pero una de las cosas que me hacía pacífico era estar contigo y con Nicky. igual que el escorpión debe picar, yo debo estar en la Escuela Media Hazelnut, no importa lo que otros piensen. ¡Gracias a Fossi que has vuelto! Lamento haber pensado que me fallabas, no lo hiciste, yo sí, debí haberte apoyado, ¿me perdonas? Uh -huh. Ay, me alegra que se arreglaran. Nicky, ¿qué estás haciendo aquí? Sabía que los encontraría aquí en este momento con sus diferencias olvidadas. ¿Cómo sabías eso? Generalmente esto es lo que tarda. Y fue bueno para mí, aprendí a hablar fariseo. ¿Vamos al quesoso y grasoso? Solo si me proteges del vendedor de algodones, del organillero y del odioso mono. No te preocupes, te cuidaremos.